Eh, ¿Qué onda gente? Comunidad suculenta de YouTube Estoy aquí con otro tutorial El pasado les enseñé a instalar charts a su Mugen Pero más que nada era para los Mortal Kombat Project este, Después si quieren les traigo otro, otro método más fácil de, de ponerlos Pero ahorita les voy a enseñar a ponerlo en continue a su Mugen Y antes de continuar quiero aclarar Que eh, este tutorial es para versión de Mugen 1.1 este, no sé si es el mismo procedimiento para 1.0 O WinMugen, Pero yo lo estoy haciendo en 1.1 Así que no se les olvide Y ya que estamos aquí de paso este, los invito a Darle like y suscribirse Si no lo están Y si están suscritos eh, Recomienden mi contenido Apóyenme si no es mucha molestia Y ahora sí, seguimos con el tutorial Este, ahorita estoy creando uno, ya después lo subiré a mi canal los avances o lo que vaya. Tal vez en, entre esta semana y la otra suba como un trailer, un video promocional. Todavía no sé bien cuándo lo voy a sacar, pero ahí esténse atentos. Entonces, se van aquí a arcade. Les voy a enseñar cómo, cómo está el original. El que trae por defecto y ese es el que trae por defecto no pues no se ve nada o, bueno si sí se ve pero no se escucha entonces yo les voy a enseñar a ponerle música ahí y entonces lo que van a hacer es irse a data y van a abrir este que dice common1.sns no, common entonces ya que lo tienen abierto pueden irse a edición buscar y buscan continue entonces les va a marcar ese que está aquí lo que van a hacer es irse aquí medito aquí abajito les va a aparecer así entonces le dan enter para que se abra otro renglón y se van a ir a lo que a este documento que les bueno este blog de notas que les voy a dejar en la descripción para que lo descarguen y eh, lo van a dar a copiar y lo van a pegar entonces se van a ir bueno ya que lo tienen así se van a ir a Fighter Factory también lo voy a dejar en la descripción entonces lo que van a hacer es darle a Open source from a File Y aquí van a buscar en donde está su mugen van a ir a entonces ya que aquí que encuentran donde está el mugen se van aquí a data también y abren este common.snd entonces si quieren se pueden ir hasta el final y le van a dar aquí en este en este que está aquí y entonces van a buscar su archivo que le van a poner o su canción Debe estar sí o sí en formato WAV, porque si no, no lo va a agarrar. Entonces también en la descripción les voy a dejar un, un link a, para que descarguen Audacity. Con eso lo pueden este, convertir a WAP o un convertidor en línea también. Cualquiera de los dos que voy a poner. Entonces lo abren. Y aquí se van a ir al, al blog de notas que les dejé. Y se van a fijar aquí en donde dice VALUE o VALOR según yo es la traducción aquí en estos dos números son los que van a ocupar entonces acuérdense es 42,1 aquí en grupo le van a poner al 42 y en index 1 entonces ya que está así le dan a ok eh, y lo va a reproducir Ese yo lo estaba ocupando. Bueno, lo estoy ocupando para el, el mugen que yo estoy creando. Pero ustedes pueden ocupar el que quieran. Siempre. Bueno, si quieren que se escuche mejor, pónganle un loop. O así un, un punto de bucle para que se escuche mejor. Este en mi caso sí lo tiene. Y ahorita que, que estén de los juego, se los voy a, a demostrar. Entonces le van a dar aquí en Save Zones. Y... Entonces de aquí nos vamos a Common1.sns Y le van a dar archivo Guardar Entonces así ya Entonces van a regresar Van a abrir de nuevo su Mugen Y van a ver qué se sirve Ah, me equivoqué. Round, es como vieron, ya tiene la... ya tiene la música. Ahí para que vean que si sí tiene loop, lo va a dejar. Hay meditos donde se, se inicia el bucle, entonces ya le doy el no y se corta. Y pues ese sería el tutorial. Eh, me he metido a, a foros y así a investigar videos de YouTube y casi no te hablan o no te dicen cómo se hace. Entonces pues pienso yo que ese sería el, el tutorial en el que te dicen más o menos cómo se hace. En español porque en inglés no, no he comprobado. Eh, pues eso sería todo por este tutorial si quieren otro pueden comentarlo y, y si están en mis posibilidades pues lo voy a hacer y lo voy a subir y estén atentos porque entre esta semana y la otra subo un trailer de, de mi mujer que estoy creando para que lo jueguen y, y echen retas con sus compas y así entonces sin nada más que decir yo me despido